momento se está relanzando el plan Cunita, vamos a estar hablando un poquito más de ello porque es un tema que lo venimos siguiendo hace bastante, hablamos en su momento con el hermano del creador del plan de, de la Cunita, de la idea del concepto Cunita, eh, que es una de las banderas también que tiene por ahí la parte de, del gobierno de Cristina, sobre todo la, el, sobre el final del gobierno de Cristina, para cuidar a las primeras infancias, ¿no? Algo que eh, se toma como una bandera y que es muy importante también, ¿no? Tener una forma de evitar la muerte por colecho, que es la principal causa de muerte de muchos niños y niñas recién nacidas. Pero... Si nos ponemos a hablar del cuidado de las infancias y ¿sí? de cómo sostener esto, hay un estudio que salió mientras nosotros estábamos en... Eh, en, en vacaciones que no estábamos saliendo al aire, que tiene que ver, por ejemplo, con que se confirmó que el daño que producen los agrotóxicos en los niños y las niñas, lo confirmó la Sociedad Argentina de Pediatría, lo publicaron en julio de este año eh, y bueno, fueron reuniendo bibliografía científica que eh, muestra cómo es el impacto de los agrotóxicos en niños y niñas. Pero además de los agrotóxicos, cuando uno habla de agrotóxicos, habla de también de eh, muchos alimentos genéticos y de cosas que son fortalecidas para sobrevivir eh, a semillas y que se fortalecen para sobrevivir a esos agrotóxicos y que generan superalimentos o eh, soja que es rendidora, trigo rendidor. bueno ahora están también moviéndose contra el trigo transgénico de bioceres, muchísimas organizaciones y en este momento tenemos el agrado de eh, saludar a una persona que conoce muchísimo, muchísimo del tema eh, y que desgraciadamente jamás lo hemos llamado para dar buenas noticias, ¿no? Porque eh, teníamos también este esta noticia de que se aprobó para niños wichi y niños eh, eh, eh, pobres de Salta que tienen deficiencia de, de nutricional, una solución al hambre que también se basa en alimentos ultraprocesados. Eh, estamos en, hablando de Medardo Ávila Vázquez, es medio, médico pediatra y neonatólogo, coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Jubilados. Seguramente lo has escuchado muchas veces en el informativo Farco con nuestras radios compañeras de distintos lugares en la provincia de Córdoba y en todo el norte argentino. Así que Medardo, muchísimas gracias por atendernos en esta tarde. ¿Cómo estás? Hola Corina, ¿cómo andas? Un gusto conversar con ustedes. Ailín. Gracias por llamar. Ailin y Sebastián somos. Corina es quien nos <ríe> otorga el Zoom y que nos podemos, podemos charlar a partir de acá, pero está bien porque la queremos mucho. Eh, Medardo, bueno, eh, lo primero que a mí me llamó la atención fue esto del superalimento. Me puse a leer. Eh, algunas publicaciones, sobre todo también muchos activistas indígenas en redes sociales, porque además hablan del racismo que tiene, ¿no? Porque es como base, básicamente un experimento con niños y niñas wichí, En vez de darles un pedazo de tierra y decirle, bueno, cultiven con sus técnicas ancestrales, le dicen, no, bueno, tenés hambre, estás desnutrido, toma, te damos un alimento, alimento, que está base de soja para combatir la desnutrición. Pero ya está estudiado esto que no es lo mejor que pueden comer nuestros niños y niñas. No, sin duda que no. La soja no es un buen alimento este, para nadie, menos para los humanos. ¿no? En ninguna cultura eh, hace milenariamente se alimentó con soja. ¿no? Es, eh, es algo que podemos consumir, sí, pero de forma periódica, ¿no? no es sano alimentarse con soja, los alimentos que la humanidad reconoce como, como buenos son básicamente el arroz, el maíz, el trigo y algunos otros cereales, pero este, el, la soja es, feminiza a las poblaciones masculinas, este, altera el desarrollo endocrino de las mujeres, y en los niños, aparte, interfiere con la absorción de, de vitaminas y de minerales como de hierro, o sea que no, no es buen, no es un buen alimento, sin duda, inclusive hablando de soja orgánica. Pero este, en este caso el agronegocio está en esta maniobra publicitaria para, para tratar de lavarse la cara y hacernos creer de que son buenos y que son filantrópicos, y que son buena gente, que se preocupan por los niños huichíes nutridos, y... En este caso le van a dar soja de la provincia de Buenos Aires, que está toda contaminada con los pesticidas, los agrotóxicos que usan para sus cultivos, o sea que todos los días, en tres dosis cada ocho horas, le van a ir dando también una carga de glifosato, de atracina, de 2,4-D, de clopidifos, de una serie de eh, venenos que están eh, como residuos en esa soja. O sea que desde el punto de vista médico es una, una barbaridad, una barbaridad y aparte es sumamente condenable de que este, el agronegocio esté promoviendo esta, este bloque nutricional, este alimento, estas magdalenas, para tratar huichí eh, desnutridos, cuando los niños huichí están desnutridos porque ellos le han desposeído el monte. Y entonces están muriendo de hambre, ¿no? porque no tienen su territorio y se lo han quitado al territorio para sembrar soja. Y ahora le vamos a dar madalena de soja para los niños que están al borde de la muerte. ¿No? Realmente esto muestra un cinismo y una perversión de este, los ojeros, sobre todo el noroeste argentino, pero también del agronegocio nacional, porque... Este, una empresa de Lobos, Provincia de Buenos Aires, la que ha desarrollado este alimento para recuperación nutricional, cuando en medicina conocemos qué es lo que necesitamos utilizar para la recuperación nutricional, sabemos cuáles son los alimentos para tratar niños que están en estados graves, de nutrición severa, y esos alimentos no tienen soja, sin duda que no, y la OMS... Y los médicos sin frontera, que son los que mejor tratan poblaciones desnutridas en todo el mundo, en crisis, en estados de crisis humanitarias, este, usan alimentos que son este, probadas de su eficacia y no son tóxicos, como en este caso esta, estas magdalenas venenosas de Montelirio y que han sido desarrolladas a distancias de unos funcionarios del gobierno de Salta, que a la vez son los principales eh, fumigadores del noroeste. Tienen la empresa, los doctores, el doctor de los ríos, y, el ingeniero, su hermano, de los ríos, son los principales fumigadores del noroeste argentino. ¿no? Tienen la empresa más grande de fumigador de fumigación, aparte de sus propios campos, o explotan campos que son de los huichí, que han sido arrebatados. ...para su negocio... ¿no? ...realmente es increíble que esto esté pasando en la Argentina... ...y que bueno, el gobierno de Buenos Aires... ...se este, prestó para esta maniobra... ...y le ha dado como una autorización... ...del Ministerio de Producción... ...a, a esta magdalena... ¿no? ...que encima se han ensayado... ...sin respetar... ...los, los criterios... ...porque es muy estricto ...cómo vamos a probar un alimento o un medicamento... ...en, en una población humana tenemos que se, se tienen que reunir una serie de requisitos claro. tiene que haber un protocolo que diga paso por paso cómo se va a realizar el ensayo cómo se va a medir los efectos cómo se va a controlar que no haya efectos dañinos y tiene que haber un comité de ética que, que, que apruebe este protocolo y Eso no se llevó adelante y encima lo hacen en niños claro con eh, lo más que... razón y encima con niños del pueblo originario y niños desnutridos Tal cual, parece eso es lo que... un ensayo de Mengele, no parece un ensayo de este hecho por este, la, la, los nazis, ¿no? es... realmente son agronazis. Eso eso es lo que te quería comentar eh, y lo que más me llamaba la atención también algunas reflexiones que había leído, no el, el condimento racista que tiene esta medida eh, es específicamente a poblaciones wichí es parece como un eh, un grupo de control, o sea parece no es un grupo de, del control eh, para ver bueno cómo pegan, porque además eh, de, en caso de que esto les salga bien o les salga mal, las únicas consecuencias las va a pagar el pueblo huichila, van a pagar estos niños que ya están pagando la consecuencia del despojo, del hambre, de no tener la tierra para cultivarla eh, y esto sin hablar de todas las otras prácticas racistas que tiene la sociedad alrededor de los pueblos originarios, tanto en el norte como en distintos lugares de toda América Latina. Sí, sí, sin duda que sí, Esto, es terrible lo que ha pasado. Vamos a ver, nosotros hemos mandado una carta con la firma de 85 organizaciones sociales, médicas, ambientales, eh, reclamando de que este proyecto no se lleve adelante, porque ahora también querían repartirlo en las escuelas urbano marginales de Gran Buenos Aires, ¿viste? como suplemento nutricional para los niños este, pobres de Gran Buenos Aires, ¿no? Este, alguna gente puede decir que haya sido víctima de, de su buena voluntad de, de esta maniobra, pero o no, no lo sabemos, pero esto ya en el año 2002, cuando estábamos con esa crisis social tan profunda del 2001 y sus consecuencias, ya en el gobierno de, de Dualde, este, Aprecid, que es una de las asociaciones del agronegocio más fuertes, promovió que una soja solidaria, o sea, este, entregar soja a los comedores, a las ollas populares, de los piquetes, para que los pobres se alimenten. ¿no? O sea, generar comida para pobres, este, los ricos de la clase media no comen esta comida, ¿no? sino generarle para que no se mueran de hambre, este, haciéndose los buenos, ¿no? realmente es, es increíble. Eh, si uno se pone a pensar también eh, en esto de de la, de la soja, ¿no? Bueno, hablamos de que primero te, sa te sacan la tierra te desmontan todo, te prenden fuego todo porque tampoco les importa el ambiente, después vienen a hacerse los que les importa la gente eh, y, y es tremendo pensar de que eh, realmente tal vez hay mucha gente que necesita ¿no? que no tiene idea de las consecuencias o, o de qué te puede, ¿De qué daño te puede hacer eso? Eh, y vos ya que vos trabajás justamente desde el punto de vista médico y te reconocemos por tu laburo con los pueblos fumigados, contanos un poco, ¿qué, eh, qué es lo que te puede hacer suponte un, un niño que crece comiendo esto o una persona que come estos suplementos alimentarios todos los días? ¿Qué consecuencias puede traer para el cuerpo humano, ya a nivel eh, médico? Sí, bueno, hace menos de un mes salió un informe de la sociedad argentina de pediatría ¿no? sobre el efecto de los agrotóxicos en la salud de los niños y una de las consecuencias que, que tenemos información en los últimos años que se ha ido publicando en revistas científicas es que eh, estos agrotóxicos que van a estar en estas magdalenas sin duda, principalmente el glifosato que es el, el randap que es el herbicida que más se usa en la argentina Muchísimo se usa, se usan casi 500 millones de litros que se tiran en el país. Este, eso, esos herbicidas alteran el desarrollo de las neuronas que están creciendo en los cerebros infantiles, que se están interconectando entre sí y de esa manera inducen y generan eh, el problema del desarrollo intelectual, del habla y... Eh, el autismo, digamos, que es una, una, un problema que está creciendo cada vez más en nuestros niños, que era algo muy poco frecuente hace 20 años, y que hoy este, realmente lo contamos como una epidemia que está ahí oculta, pero que cada vez son más los niños que tienen problemas eh, intelectuales, que son consecuencia de este daño a las neuronas del cerebro que generan estos, estos agrotóxicos, que, que están contaminando nuestro territorio y que, bueno, en este caso van a contaminar este, los alimentos de estos niños. Después lo que, hay otros riesgos que también son un poco menos frecuentes, pero que están aumentados, que son los riesgos de desarrollar eh, enfermedades neoplásicas, cánceres. ¿no? Claramente está demostrado que las madres que viven en lugares donde están expuestas a los agrotóxicos tienen más de dos veces... Eh, mayor la cantidad de niños con leucemia que tienen las madres que viven en territorios donde no se usan estos pesticidas, entonces comerlos o, o aspirarlos cuando están en el ambiente este, no es bueno, esto daña la salud de todos y la salud de los niños en particular, entonces tenemos que tomar medidas para evitarlo. Eh, estamos en comunicación con Medardo Ávila Vázquez, médico pediatra, neonatólogo de la red de pueblos fumigados. Hemos hablado muchas veces también de las consecuencias de los pueblos eh, fumigados, de las personas que viven en lugares donde los aviones pasan al lado de las escuelas, ahí al lado de tu casa, no, cruzando la calle cuando empieza el campo, ya te pasa el avión fumigado y vos después respirás todo eso. Eh, me dardo, me da la verdad que todas estas eh, cuestiones no, nos preocupan un montón eh, y también, bueno, en, en este último tiempo hemos hablado mucho de lo que es el trigo transgénico, las eh, actividades que está llevando adelante la empresa Bioseres, que también se venden como una solución para el hambre y desgraciadamente... Ponele que sea una solución para el hambre porque hambre hay, ¿no? Pero desgraciadamente no se habla de las causas tampoco del hambre, que es la falta de, de distribución de la tierra, la falta de trabajo. Eh, pero bueno, esto te lo venden como una solución para el hambre, pero... No sabemos tampoco, eh, o, o por lo menos no se promueven otro tipo de soluciones. ¿Cómo vienen trabajando con eso, con los pueblos fumigados? ¿Cuáles son las propuestas por ahí que, que se trabajan desde estas organizaciones más desde el lado ambientalista y de la salud? Sí, el tema del trigo este transgénico, que también eh, es un trigo contaminado con glufosinato, que es un herbicida, que el trigo... este va a ser resistente, o sea que va, va a poder aplicar glufosinato sobre el cultivo de trigo, va a matar todos los yuyos, pero el trigo va a sobrevivir. El problema es que ese trigo va a sobrevivir, lo vamos a, culti a cosechar y va a tener un residuo de glufosinato que va a ir a parar al pan, a los fideos, a todos los alimentos que nosotros en Argentina come, comemos muchísimo, eh, alimentos derivados del trigo, a diferencia de otros países de América Latina, donde su dieta está principalmente orientada hacia el maíz. Nosotros somos más dependientes de trigo. ¿no? Eh, los productos LA eh, panificados. Esto va a ser muy grave porque el glufosinato tiene un impacto en la salud grande. Está prohibido en Estados Unidos, en, en Europa, Como el glufosinato es un eh, agrotóxico que está prohibido en Europa y nosotros desarrollamos una semilla para aumentar la fumigaciones con este producto, realmente es una locura, y bueno, ahora estamos organizando con una serie de organizaciones una semana de lucha contra el trigo transgénico y en defensa del trigo orgánico y sano, no esto se va a desarrollar alrededor del 20 de agosto en todo el país, eh, porque bueno, el trigo nosotros lo exportamos también aparte de consumirlo ¿no? y nuestro principal importador o cliente es Brasil, al cual nosotros lo proveemos de eh, muchísima cantidad de trigo, y Brasil este, no está autorizando eh, comprar este trigo transgénico, ¿no? pero este, hay una maniobra muy intensa de eh, tratar de aprobarlo en Brasil como para que se pueda cultivar masivamente, y realmente es un es una desastre ecológico esto va a producir. Pero bueno, este, hay una, una campaña de de concientización y de resistencia contra este trigo, que creo que vamos a, a tener posibilidades de ir avanzando, sobre todo si medios como ustedes nos ayudan a divulgar esta situación, la necesidad de, de exigir de que, de que los alimentos sean, este, sean sanos, y que no estén contaminados con veneno. No podemos producir alimentos a base de tirarle venenos encima, porque por más que maten plantas o insectos, también afectan la salud de las personas que lo van a ingerir. Totalmente, y además eh, con esto que hablas de que siendo una estrategia de, de un nicho de, de mercado o eso, de terratenientes, pongámosle el nombre, eh, digo, lo que has dicho ha sido suficientemente contundente no para ponerle después el nombre de quién lo hace, genera esas alianzas internacionales y si vemos eh, países como Brasil que también les crece la pobreza y decir, dejar pasar esto. Eh, es, es dejarlo pasar para toda la región, ¿no? no solo para un pueblo, para un lugar de acá Argentina, eh, y eso es lo más terrible que puede llegar a pasar. Así es, así es. Sí, hay una campaña también en Brasil de los compañeros que están luchando por la soberanía alimentaria en Brasil, y bueno, esto es vamos coordinando y vamos a tratar de sostener esta lucha. Bueno amigos, le agradezco mucho la nota y nos vemos la próxima vez que necesiten algo. Obviamente, obviamente Medrado, la verdad ha sido un placer tenerte acá y obviamente también son temas que no solo acá en Estación Sur, sino en todas las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias llevamos adelante. Así que te mandamos un abrazo enorme. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Ahí pasaba entonces Medrado Ávila Vázquez, busquen en Agencia Tierra Viva, siempre van a tener este tipo de información.